Todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la oficina central de la Junta Central Electoral con el secretario de dicha entidad, Michelle Frías, quien estará hablando de los detalles preliminares de la boleta, la cual, la boleta municipal, la cual se presentó el pasado sábado aquí en esta ciudad del Jaya. Michelle, transmitiendo en vivo para el programa de mañana por el canal 10 de Telenor. Gracias, Arizmendi. Como tú podrás, eh, ha informado a la población, el pasado sábado la Junta Central Electoral le entregó a todos los partidos la boleta ya preliminar para que ellos la verifiquen, todos los aspectos de la foto, de nombre y esa parte, para ya luego validarla y proceder con los demás procedimientos que establece la ley. Michelle, esta boleta ha generado disgusto entre algunos candidatos Los cuales se quejan por la foto, ellos dicen que, que esa foto es irreconocible. ¿Qué procedimiento piensa tomar la Junta? Sí, cuando nosotros hemos hecho la, la observación a la Junta para ver en la medida de lo posible pues, cómo se corrige en esa parte. Michelle, en cuanto al calendario de la Junta Central Electoral, ¿cómo andamos acá en San Francisco de Macorís? Todo marcha de la manera organizada, Ya en el eh, eh, continuamos ahora con la capacitación del personal faltante, como ustedes sabrán nosotros aquí en San Francisco vamos a tener la modalidad automatizada, entonces ya vamos a completar con la parte del personal faltante por capacitar que iniciamos ya eh, este fin de semana. Entonces ya luego ya iniciamos también los talleres de capacitación a los soportes técnicos que van a elaborar en cada uno de los recintos electorales y así vamos ya completando y cumpliendo con el calendario. Michelle, ¿por qué si se va a implementar el voto automatizado? La boleta que figura figura con la boleta tradicional, ¿por qué no se utilizó un esquema que pueda... Sí. Algunas personas han dicho que si esto es un mensaje sublime de que posiblemente podría utilizarse la boleta tradicional. Eso se le presentó en forma PDF para que los partidos lo puedan visualizar. Pero ya luego eso va a venir en el formato automatizado como todos lo conocemos de la pasada primaria. Eh, ¿Cuántos puestos selectivos... Estarán sorteando, o sea, estarán en, en competencia ahora, este febrero. En lo que compete al municipio tenemos el, y el alcalde, vicealcalde y los 13 regidores que están aquí. En los distritos municipales ya conocemos los director, su di, eh, el director y los, de, y los diferentes vocales. Bien, Michelle, ¿alguna primicia que, para, para que aproveche la oportunidad de estar acá con nosotros? No, En ese caso, le hacemos un llamado a las personas, como siempre han colaborado con esta Junta Electoral, como funcionarios de colegios electorales, que ya en los próximos días vamos a estar haciendo contacto con ellos para que asistan a los talleres de capacitación lo antes posible. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones de Michelle Frías, secretario de la Junta Municipal Electoral. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi la antigua por las informaciones. Eh, yo tenía la expectativa de que iba a ver la, la, la, la boleta. La boleta. En física, bueno, ¿verdad? pero ya vamos. Es el a ver. PDF que están, señores. El mundo modelo. Bueno, moderno. bueno vamos, a, ¿Eh? vamos a ver si, la, si nos las pueden enviar. La ah, tú la tienes ahí. Tú, ¿tú la tienes ahí. Bueno, pues, pues, ¿tú, sería tú bueno, al, al ¿Sería sí, bueno en, mandarla. Sería bueno, exacto. Sí, para verla. Para que. Bueno, nada, vámonos a la pausa, mis amigos. Sí. Después de este segmento interesantísimo, nosotros volvemos en breve. No se vayan. Hay viéndolo... más contenido del programa de mañana. Ahora que viene lo bueno. Ajá. Sí. No. <risa>